Bueno, buenos días a la segunda sesión de, de hoy del aula permanente de yo sigo publicando estáis viendo la pantalla toda, ¿no? Vamos a ver, estamos gente por aquí, vamos a cambiar esto por allá, ahí. Muy bien, hoy teníamos la sesión. de cómo preparar una página web personal para difundir el currículum académico, ¿vale? Eh, mira, en esta sesión oh, quiero que sea especialmente fácil y, y, y, y didáctica, ¿vale? Y os vamos a enseñar un poquito cómo, cómo o, la, o la solución que he adoptado yo para, para difundir mi currículum científico a través de, uno, de una página web, que la página web científica es un elemento, es un elemento fundamental, ¿vale? De vuestra de vuestra actividad académica porque en ella tenéis que ir compilando todas vuestras actividades. La página web, fijaros, la, la que yo tengo, no, yo no solo la utilizo, no solo la voy a utilizar para difundir mi currículum académico, sino que además yo la utilizo también como repositorio de actividad científica porque después no me acuerdo absolutamente de nada. Entonces, muchas veces la utilizo como un registro de toda mi, mi, mi actividad. Eh, vamos a preparar he de confesar que, no, que hoy no me preparo especialmente la sesión pero porque es bastante fácil yo quiero enseñar algunas cositas muy, muy básicas en 10 15 minutos para que tengáis una alguna idea yo voy a enseñar eh, cómo preparo yo mi página web con Google Site, ya la mayor parte de vosotros y vosotras tenéis eh, el dominio eh, la cuenta de correo de go.gr la voy a poder hacer eh, igual una página igual similar a la que a la que yo tengo en cuestión de, de minutos me interesa mucho me interesa mucho Google Site porque para los que no queremos perder demasiado tiempo eh, no queremos perder demasiado tiempo en, en preparar páginas web ni en aprender a programar eh, es una solución bastante fácil y funciona perfectamente y os podéis tener una página web en cuestión de, de, de minutos también estabais comentando con, con nuestro querido buen lao vale que me está comentando por el tema que tiene su página está preparando su página web sabéis que la eh, está haciendo la tesis, su página web en, en GitHub. Y le he dicho que se conecte un poquito también ahora con nosotros para que le explique ahora a las 12 y cuartos por ahí, a las 12 y 20, cuando yo ponga la de Google de Site para que se conecte, para ver, para que le enseñe a ver qué, qué está haciendo. Ya sabéis que esta, estas sesiones tienen un toque más, más detallado y, y un poco más, más didáctico, no tienen tanta, tanto el enfoque de, charla, de una charla magistral. Vamos a ver, sigue entrando gente. Vale. Bueno, os voy a enseñar primero mi página web. Mira, uno de los objetivos principales, a mí lo que me, cuando damos estos cursos, a mí lo que me obsesiona de, estos, de, de la presencia y de la, y de la visibilidad de nuestro currículum en las redes, es que cuando alguien teclee mi nombre, aparezca siempre información fidedigna sobre mí. Y hacer posible que la primera información o la información que se encuentra, de información que yo pueda controlar. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque eh, os vais a tener que enfrentar a lo largo de vuestra carrera académica, ya lo hemos comentado, a diferentes evaluaciones. Eh, yo mismo en el vice de investigación he eh, evaluado a muchos de los que estáis aquí en, eh, en este grupo y lo primero que yo hago cuando voy a evaluar a una persona es teclear vuestro nombre en internet. Entonces es muy importante que la persona que nos está evaluando acceda a la información que nosotros queremos que acceda. ¿Vale? No que sea información desactualizada, la referencia en otra página web, ¿vale? Si sí, no que la que yo quiero dar. Y esa es la función si no de, cojo, de, de, de... La página web. Por favor, los micros, los micros. Aquí Perdón. está. ¿Te he pillado, Esther? Ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, no, no pasa nada, ¿eh? No, no, no os preocupéis porque son las cosas de, del directo. Entonces, fijaros, hoy tecleo mi nombre y yo tengo aquí mi página web. Fijaros, vamos a ver lo que nos sale primero. Me sale mi entrada en la empresa, en el Media Lab, evidentemente estas entradas salen antes porque son páginas web que atraen muchísimos enlaces, el directorio de los DR, eh, Google Scholar y Google Site, perfecto, perfecto, es ¿eh? un poco tenía que aparecer, hombre, la idea era que apareciera la página, la página web en primer resultado, mira, esta es la página web, yo llevo haciendo mi página web y es una pelea que traigo siempre con, cuando... Cuando, cuando veo los cursos, cuando discutimos, en Google Sites, Desde la primera edición de Google Sites yo tengo mi página web eh, montada con este sistema. Ya he dicho que este sistema es bastante simple y permite obtener un resultado inmediato. Y además tiene la garantía de que como están trabajando con Google, vayan a encontrar también eh, que van a estar actualizándolo constantemente, eh, con nuevas funcionalidades. Os voy a explicar un poco qué elementos tiene que tener la, la página web. Bueno, yo voy a decir, eh, yo muchas veces con los cursos que he dado, os recomiendo que esta página web la, la, la tengo yo así preparada porque es la que utilizo en los cursos de visibilidad. Y entonces la tengo así preparada para que vosotros y vosotras lleguéis ¿vale? a mi página web y copiéis el mismo esquema. Sobre todo aquellos que no tengáis página web o que queráis hacerla ahora. ¿vale? Simplemente con que copéis la sesión y el esquema ya tenéis una idea bastante aproximada de cómo tiene que ser vuestra página web. Lo principal, la página web es un lugar... ¿vale? donde vaya a centralizar toda vuestra información y desde este lugar vaya a remitir a múltiples lugares. La primera información que tenéis que aparecer en la página web de un investigador es la identificación. ¿vale? Aquí veis que lo primero que yo pongo es Daniel Torres Salinas, mi nombre. Mi nombre con mi firma científica. ¿vale? Yo me llamo Daniel Torres Salinas, pero pongo un guioncito en medio para que toda la información, que todos los artículos que publico estén estandarizados con ese mismo nombre y sean recuperables por la base de datos. Me gusta poner siempre aquí, centralizado en esta zona, aquí lo veis, todas las redes académicas, todos los perfiles, todos los repositorios, en fin, todos los sitios donde, donde tengo presencia en internet, donde tengo realizado un perfil, ¿vale? De manera que yo aquí no pongo información de tengo tantas citas, sino o tengo tanto impacto, sino que yo remito, por ejemplo, aquí al, al evaluador, o la persona que me dé aquí, que me consulte, a diferentes perfiles. A Google Scholar, por ejemplo, a Dialnet, que es especialmente útil para los que hacéis de, de, de humanidad y ciencias sociales. Fijaros, ya en mi página web, con los dos primeros clics, la cantidad de información que le tiene el evaluador. Las citas que tengo, el índice H, esto ya lo conocemos porque lo hemos visto, ¿vale? las publicaciones que tengo en, en revistas nacionales, ¿vale? Ya con eso el evaluador tiene bastantes datos estadísticos míos. ¿eh? ¿Vale? Aquí también tenemos los indicadores. En principio, ahí le estoy redirigiendo a la información que a mí me interesa redirigir al evaluador. También tenemos el perfil de Google directorio de profesional. Es importante también, ¿qué información tenéis que poner en vuestra página web? Los códigos científicos. Los códigos científicos, no sé si lo hemos visto, pero si lo hemos comentado a lo largo de estos cursos, son principalmente el ORCID, Ulisar ID de Pablón, que lo hace Clarivate Analytics, y después también tenemos eh, el Scopus ID. Pues fijaros, aquí también le, damos, le seguimos dando enlace a al evaluador. Claro, aquí dice aquí donde está aquí de la cuestión, porque claro, mi página web es muy sencilla, pero como he dicho, la página web la tiene que entender como un lugar donde yo le indico a la gente dónde tiene que ir a encontrar mi información. ¿Veis? Llevamos seis clics y fijaros la cantidad de información que tengo en diferentes redes y que centralizo en un único punto de entrada. Yo he hecho esta clasificación perfiles. Código científico, repositorio, aquí podéis ver mi repositorio que tengo yo en mis publicaciones en el Digiboot, eh, redes sociales, Richard Gay, Twitter y después otras cositas, un grupo de Telegram que tengo profesional, con, con Nicolás precisamente y también con, con Webster y un canal de, de, de vídeo que se llama Biblio Mencionado. ¿vale? Fijaros que aquí ya con eso la cantidad de información que, que les estoy ofreciendo a volador es impresionante un evaluador o cualquiera que quiera información sobre, complementaria sobre mi actividad académica. ¿Qué más tenéis que hacer? Tenéis que tener en cuenta siempre, cuando alguien te crea tiene que conocer vuestro nombre rápidamente y dónde estáis trabajando. Por eso yo lo pongo destacado, porque la gente dice ah, este es Daniel Torres, el Daniel Torres es de la Universidad de Granada. ¿Vale? También lo pongo ahí. Por tanto, siempre poner vuestro nombre, la universidad y los cargos que tenéis dentro de, de la universidad. puede decir profesor, el Departamento de Información y Comunicación, eh, ser presidente en nuestro tres lo que sea, ¿vale? Y después, importante, la información de contacto. Porque esta es la información fundamental. La gente va a buscarte para saber qué es lo que ha hecho, dónde estás trabajando y cómo puede contactarte. Y por eso tengo esta información lo primero. Mirad, si tenéis una página web con solo esta información, ya sería suficiente. Porque, ya te, porque las publicaciones las tenéis subidas aquí. El impacto lo tenéis aquí en Google Scholar, ¿vale? Eh, la, la actividad en radio científica también en Twitter, si sí, soy capaz de hacer eso exclusivamente esto, ya tenía una micropágina web y os vale perfectamente, ¿vale? No, no debería ser mucho más. <ríe> Otra cosa que no he comentado, es que yo antes la tenía en español, ¿vale? Pero al final la, <ríe> la he puesto en inglés. Prefiero tenerla en inglés por si algún colega internacional que quiere consultarla no, no se me pierda demasiado, ¿vale? Y por eso la tengo puesta puesta en inglés. Más cosas que tiene que haber en esta main page, en esta página principal, en esta página de inicio de una página web de investigador. Yo he puesto aquí que nos permite Google Scholar, fijaros, meter aquí mi Twitter, incrustarlo. Perfecto, fijaros. Aquí, esto es muy fácil hacerlo, ¿vale? Aquí en Google Sites, pues yo he incrustado aquí mi Twitter de manera que la persona que venga puede ver rápidamente qué voy haciendo o cuál es mi actividad es como una especie de tablón de noticias súper actualizado. Y muy importante, yo siempre pongo y os recomiendo que pongáis las dos biografías. Una biografía corta que tenga en torno a 250, 350 palabras, no más, ¿eh? No más. Una biografía corta que se lea en 10 segundos, Daniel Torres, papá, pa, pa, pa, rápidamente, en inglés y en español. Esta biografía, esta biocorta, como, como lo, yo la llamo como yo lo llamo aquí, vamos a ver, están manda la puerta, ahí. Ahora se une todo el mundo, ¿qué está pasando? Vale. Bueno, esta biocorta como como, lo yo, como yo la llamo, ¿vale? Eh, tiene dos elementos principales, está en, esp en, esp en español y en inglés, ¿vale? Pero fijaros, aquí he puesto los research topic. eso no olvidéis nunca tampoco de, de, de ponerlo, ¿vale? Los, los temas de investigación, pues yo me he puesto aquí mis temas, evaluación científica, eh, bibliometría, almétrica, eh, comunicación científica aquí igualmente, ¿vale? Pues ya está, con eso ya tenéis vuestra vuestra página vuestra página web. Con esto sería esto sería lo básico, pero con eso sería más que suficiente para las situaciones en las que estáis para para empezar. Yo además os pongo aquí, si tengo algún currículum actualizado, he cortado algunos enlaces, pero si tengo alguno, Pongo aquí también debajo, ¿vale? Un currículum actualizado en esta zona inferior. Con eso ya cumplimos el objetivo de que alguien que quiera conocernos, contactarnos, evaluarnos, ya tiene toda la información centralizada. Esto sería lo básico. Este sería la, eh, el, nivel, el primer nivel de, de, de página web. Vamos a ver un poco, fijaros, yo también incluyo otras cosas más. Incluyo, que ya la habéis visto, por eso no voy a tener demasiado, tres aspectos más. Para mí el fundamental son las publicaciones científicas. Aquí tenéis las publicaciones científicas. Yo simplemente, aquí sería la misma filosofía, yo tengo aquí la referencia a mis publicaciones científicas, pero no las tengo subidas a las publicaciones científicas de Google Site. Las publicaciones científicas están subidas en repositorio. ¿Vale? Aquí tengo este congress, ¿vale? Bueno. O un repositorio o el enlace de la revista en acceso abierto. Vamos a ver otro, ¿vale? Aquí tengo una referencia completa. Siempre pongo, para describir los artículos, uno, el DOI, que este es el artículo bien identificado, el enlace al acceso abierto y después también un enlace a Google Scholar. ¿Vale? Mira, en este último paper el enlace a Google Scholar es muy fácil de crear, ¿Vale? Porque si yo, por ejemplo, simplemente tenéis que ir al buscador de Google, Scholar, ponéis ¿vale? entre comillas o el texto de vuestro trabajo científico, lo copiáis, lo buscáis y lo único que yo pego aquí es esto, la dirección, la URL. La URL es lo que está aquí enlazando, ¿vale? esta de aquí arriba con la búsqueda nuestra. De manera que fijarmos a otro... Vamos, no, mira, aquí tengo uno con, con Nicolás y con revisar hasta pues a ver, doy. el vicegrata de investigación. ¿El Doi dónde me manda? Pues me mandará a la revista científica. Vamos no, es a ver qué pasa. ¿Vale? Aquí me manda a la revista científica, al, al documento dentro de la revista. Si pincho en full test, ¿dónde me manda? Me manda al full test de este trabajo que yo he situado en un repositorio. Y si pincho aquí en Google Scholar, me manda aquí la ficha en Google Scholar. Lo no pongo uno lo de Google Scholar porque siempre es interesante tenerlo, porque nos da el dato de, de la cita. ¿vale? Pues fijaros, aquí ya tenéis un modelo de las fichitas que tenéis que poner para vuestras publicaciones. Aquí dos cosas. Eh, yo pongo la. He visto que he hecho dos columnas. Uno, publicaciones indexadas en Web of Science. Y después publicaciones no indexadas. Aquí pongo todo lo que está indexado y aquí todo lo que no está indexado. Esto es una lección mía, eh, porque depende si eres de si eres de humanidades, sociales, o de, de, social, de, de ciencias biomédicas dependerá bastante de la, porque eh, los de biomedicina no tienen muchas publicaciones no indexadas. Podéis poner publicaciones indesadas en Scopus y web o o publicaciones indexadas en otro sitio, o libros y capítulos, lo que queráis, ¿eh? lo que se adapte a vuestra disciplina. Pero un poco siguiendo este modelo. ¿Vale? Fijaros el trabajazo que tiene esto, dice, la página web es muy sencilla, sí, la página web es muy sencilla, pero estoy referenciando, tengo en torno aquí a, a 100 publicaciones, todas están enlazadas y todas están en acceso abierto. ¿eh? Pocas, a lo mejor hay uno o dos que no estén, pero fijaros, todas están en acceso abierto, que para mí es, es lo fundamental, ¿vale? Fijaros, todas podéis consultar, por tanto, todo está hiper, hiper enlazado. Eso es lo fundamental de una página web. No pones manigotes, no pones colores, da igual. Lo que importa web es que esté nuestro trabajo y el enlace a la del trabajo. Esta es la segunda parte principal. Y con la misma filosofía tengo puesta aquí las la conferencias científicas, que aquí he dividido en una parte en las conferencias más didácticas y aquí los meetings científicos, pero con la misma filosofía. Mi referencia y mi enlace a un repositorio. Fijaros que todo está enlazado, ¿eh? Eso es lo fundamental de, de, de la página web. ¿Qué más cosas tengo? Tengo también aquí una pequeña una pequeña sección que se llama Bot News. Bot News, que, ¿vale? Fijaros donde voy poniendo pequeñas noticias. Que lo utilizo yo siempre, ¿vale? Como eh, un poco como recordatorio. Después, cuando tengo que preparar los currículos, se me olvidan las cosas. Y por eso yo siempre estoy sesionado, o considero muy importante, conforme hago algo, lo subo a la página web. Así no se me olvida. Entre el Twitter, que voy publicando mis cositas, eh, y la página web, para poder ir reconstruyendo todas las cosas que ir que haciendo. ¿verdad? Bueno, aquí veis que está. Fijaros que en este que es nuevo simplemente lo que estoy poniendo es la fecha y un, y un resumen de esto. No mucho. Mi filosofía es no dedicar mucho tiempo a estas cosas porque pueden ser monstruos que nos devoren, y después tendríamos que tengamos que dedicar mucho tiempo. Y, lo, y, y, y mi filosofía es hacer las cosas rápido y bien. ¿Vale? No, y que no nos ocupen demasiado tiempo. Y aquí tenía una parte de teaching vídeos con la asignatura, que tampoco tiene... ¿vale? Como estamos en investigación, no lo no voy a detener. Bueno, estos son los elementos principales que, que tenemos de la página web. Os voy a enseñar rápidamente cómo lo hacemos. ¿Vale? No estoy leyendo las preguntas porque... Ah, bueno, sí, justamente... Vale, os voy a explicar rápidamente cómo lo hago. Vamos a ver, voy a cerrar todo, a ver, si no me hago un lío, como tenga tanta ventana abierta... Vamos a ver, me voy, por ahí hay alguien en Telegram pidiendo ayuda, a ver si echamos un cable, eh, vamos a ver, me voy a fijar a dónde estoy, ¿vale? en, la, en la página web de, de Google, me voy aquí a la, a la zona derecha, uy perdón despista Me tanto mensaje vamos a ver lo voy aquí vale y aquí en la zona en la zona derecha tenéis los, los puntitos vale aquí tenéis drive lo voy a cambiar a go vale porque ahí estaba el mío de el mío personal vale entonces accedo a google drive vale con mi cuenta perdón aquí Todas las páginas web se van a almacenar aquí en Google Drive, ¿vale? Pero si queráis hacerla, os tenéis que venir aquí, ¿vale? A Google Site. y lo tenéis, lo estáis viendo, ¿no? Aquí abajo, ¿vale? Bueno, os pongo esto porque esto se almacena, fijaros, la página web la tenéis, ¿veis? La de Yo sigo publicando, ahí está el, la paginita web bueno, nuestra. La página de Yo sigo publicando, habéis visto que la he hecho con Google site o sea que es muy fácil, y, y lo que empezaste desde de primer día en, en Yo sigo publicando, viste que lo hicimos rápidamente. Vale, este Google Drive, me voy aquí a Site, ¿vale? Y aquí lo tenéis. Importante, ¿qué es lo bueno que tiene Google Site? Que os va a crear una página web, antes no lo hacía, pero ahora ahora evidentemente, ahora evidentemente si, vamos a poner aquí Yo sigo publicando, ahora evidentemente si lo hace, y uno de los puntos a favor es lo siguiente, mirad, que cuando yo creo esta página web, la estoy creando, aquí arriba la veis, la dirección va bajo el dominio de la Universidad de Granada. Es decir, estoy creando página web, el dominio de la Universidad de Granada, que la hace una aplicación de, de Google. Yo creo que eso es un puntazo a su, a, a, a su favor porque estamos dentro de este dominio institucional. ¿vale? Para crearlo, importante, hay una versión antigua de Google Site, a mí me aparece esto. Pero tenéis que utilizar esto. ¿eh? New Google Sites, ¿vale? Y entonces utilizar la misma versión, la actual de, de, de Google Sites. Aquí está, perfecto. Fijaros que, que fácil es fácil crear una página web. Le doy aquí al botón más. Y ya tengo, vamos por una página web. Aquí. Mmm, vamos, a ver, vamos a ver, un momentito. ¿Vale? Fijaros que fácil. Eh, mi currículum científico. No solo lo podéis utilizar para el currículum científico, la podéis utilizar para proyectos, la podéis utilizar para contar vuestras de sí doctoral. La podéis utilizar cuando tengáis que hacer una página web, como me ha pasado a mí. Cuando yo hice, yo sigo publicando, digo, ¿cómo lo hago? Pues con Google Site. Y fijaros que funciona perfectamente. Todos lo utilizáis todos los días. O sea que os puede servir para múltiples soluciones, no solo para el currículum científico. ¿Vale? Escribe el nombre del sitio y sirve científico venga paca paca voy a añadir una foto vamos a poner otro investigado a ver qué nos sale vamos a poner esta vamos a poner una que esté esta mismo este tío aquí que está el serio este. vale ya tenemos una foto bueno, pone el logotipo, pero bueno, ahí vamos. Perfecto. Ya tengo fotos, ya tengo currículum. Fijaros que esto va siempre con una especie de cajita que vamos así eh, editando, ¿vale? Y ahora fijaros. Vamos a hacer la primera parte, vamos a ver, venme aquí a Daniel Torres Salina, busco mi página web, vale, aquí, como creo que ha sonado el timbre, ahí. Vale, aquí está mi página web, digo, vale, perfecto. ¿Cómo hago esto? Dice, ah, ¿qué ha hecho Daniel aquí? ¿Ha puesto su nombre? ¿Ha puesto su universidad? Perfecto. Dos cajitas. Esto tiene tres opciones. No os compliquen la vida. ¿Cómo queréis ponerlo? Fijaros, aquí os pone un poco cómo queréis pues distribuir la información. Aquí podéis poner texto, imágenes, insertar cosas, por ejemplo, de Twitter. ¿Vale? Y aquí tenéis diversas opciones que podéis insertar. No tiene, no tiene complicación, ¿eh? No os podéis perder aquí. Digo, venga, voy a poner voy a poner la de Dani no me gusta. Voy a poner aquí mi fotazo de investigador que tengo. Y voy a poner... Daniel Falso, voy a poner, por ejemplo, Daniel Falso. Y pongo, soy investigador de la universidad, y luego ¿Vale? Ahí lo ponéis. Ahí está el nombre de soy investigador de la, lo lo mismo, la universidad de Granada. Como ahora no tenéis muchos no, mucho de vosotros, pero no tenéis muchas cositas, solo podéis, podéis utilizar solo, no más que una página web. Digo una página web, no tenéis que crear sus páginas, como he hecho yo. ¿Vale? Y ahora voy a poner aquí, ¿vale? Ahora qué pongo. Eh, voy a poner esto que me ha dicho Dani de, de las redes. Mirad, voy a poner aquí. Voy a copiarlo directamente, ¿vale? Para no perder mucho tiempo. Voy a poner, imagino, estas tres redes. Ahí. Esto. ¿Y qué nos ha dicho que ponga Dani? Pues la curva en posición, por ejemplo. ¿Vale? Voy a poner esto. Otro de texto. Pego. Y fijaros qué, qué facilidad tiene esto para... Acá, acá y ahora digo bueno no tengo muchas cositas voy a poner esto en una página en una página web vale esto voy a quitar este de aquí y digo voy a poner ahora aquí que ponemos voy a poner las publicaciones vale eh, aquí publicaciones digo públicas publicaciones da igual aquí podéis así vamos a copiar un par de ellas de aquí de mi página web normal Aquí. ¿Alguien tiene el micro abierto? Ahí. ¿Vale? Lo voy a poner así, a mí me gusta ponerlo en columna para que se lea bien, ¿vale? Porque se ha quedado feo, voy a ponerlo así. Podéis poner publicaciones, así, y ponéis aquí, taca, taca, a ver si... Vamos a poner aquí eh, congreso ¿vale? No. Improvisando un poco. Voy a esto por aquí, así, a ver si me deja poner. Hombre, no me deja moverlo ahora, perdona, ahora. No puedo moverlo ahí. Bueno, anda, vamos a ver si puedo. Quería poder, poder moverlo. Ahora, aquí. Congreso, ¿vale? Vamos a pillar un par de congresos por aquí. Vale, vamos a poner estos dos. Ahí, tres congresos. fijaros, eh, vamos a poner lo que sea esto por aquí montando bien ahí, ¿vale? fijaros ya, en, ya está ahora ya tendría página web, ¿vale? podéis contar incluso aquí que sé, podéis poner, contar aquí aquí podéis poner esto y podéis poner aquí alguna historieta, por ejemplo podéis poner ahí el, el resumen de vuestra vida. Aquí, acá está... ¿Vale? Bueno, aquí os he dicho, ¿vale? Y, y lo sé, os he dicho simplemente, cuando explicáis página web, lo único que queréis que tengáis es una referencia. Entonces, vosotros podéis distribuir los elementos como queráis, pero fijaros que estupendo. Aquí, fijaros, podéis editar un poquito también esto. Esto lo voy a poner así en azul, esto lo voy a poner en azul que se vea guapo. ¿Vale? Y además aquí podéis poner, cambiar el tipo de encabezado. Vamos a poner, me gusta, eh, eh, ahí, o solo, ese, me gusta. Este es solo título. Me gusta que me ocupe tanto, ¿vale? Y fijaros, ya tenemos la información en la página web. Podéis poner más cosas. Aquí ya os he dicho que podéis meter muchas cosas, podéis meter vídeos, que sea. Pero bueno, esto es lo que quiero, lo que me gustaría, que todos los que estáis aquí y yo sigo publicando, tengáis para difundir vuestro currículo, ¿vale? En una paginita web. Ahora le voy a dar a publicar. Eh, dirección web. Aquí pone vuestro nombre. A ¿Vale? ver, veis, yo tengo puesto aquí torre salinas, ¿vale? Voy a poner aquí falso, torre, salina. Cada se voy a borrarlo, ¿vale? Y se queda ahí. Y publico. Yuhu. Y ahora, a ver si tengo has publicado. Lo voy a compartir por el chat a ver si podéis abrirlo, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. A ver que no miento. A ver que sale por ahí pinchar. ¿Vale? O sale bien? ¿Está ya eso en internet? ¿Veis? Ya está. Habéis visto que es súper fácil. Esto sirve para todo y no os complicáis la vida. ¿Vale? queda Y además. Os prometo que la hacéis en 10 minutos, ¿eh? Pues en 10 minutos podéis tenerla, podéis tener la página web. O sea, que esto no podéis decir nadie que no tenéis página web. La gente de la Universidad de Granada. Aquí a la derecha, si queréis seguir editando, he pinchado, ¿vale? Habéis visto que pincho ahí a la derecha, y me sale editado. Dos cositas más y, y, y me callo. Y bueno, lo no me callo, no le voy a dar la palabra a esa que nos explica más, uh, más cosas. Mira, aquí tenéis también las técnicas, ya podéis cambiarlo. Uh, Voy a coger, eh, voy a poner Aristóteles, mira cómo cambia, ¿vale? Ahí va cambiando un poco impactante, ¿no? este de impactante. Este mola, mira, ahí vale. Cambio el color, me he ¿vale? Lo voy a poner en verde andaluz. Hola. Ahí está, ¿vale? No, este no que parece de ahí. Bueno, bueno, da igual. Eh, vamos a poner. Este. Ahí. Eh, y tal. Vale, pues eso ya simplemente. Cuando lo hagan los cambios, le doy otra vez a publicar. Cuando la dais a publicar, os aparece como era antes y lo que estáis haciendo. Publico. Perfecto. ¿Qué más cosas puedo contar? Si queréis que colaborar en vuestra página web, me podéis compartir. Ahí hay otra cosa muy chula. Otra cosa muy chula que se me olvidó. La página web también, lo bueno que tiene la página web de Google es <coughs> que son responsivos Eso significa que se pueden ver. Estupendamente desde otros dispositivos. Y aquí tenéis este iconcito que está muy bien, mirad. Y te dice, ¿cómo se vería la página web en un móvil? Pues así se vería la página web en un móvil. ¿Cómo se vería en una tablet? Pues la verían así. vale De manera que así puedas jugar un poco tú con la tipografía con elementos para que se vea como a ti te gusta. Aquí, ¿cómo se ve en un ordenador? Perfecto. vale Veis que estos chicos de Google están al tema de todo. De aquí de configuración, bueno, aquí tampoco no hay más, no hay, elementos, no hay elementos complejos. Y ya está, mira, os voy a enseñar simplemente, si queréis añadir una página web nueva, una sucesión de tipo, una sesión diferente, como por ejemplo el Teaching and Video que tengo aquí, ¿no? vais que a otra página web dentro de la misma, una subpágina. Eso o sea, es así, simplemente, habéis visto que me he venido aquí a páginas, le doy al más y voy a poner... YouTube, voy a poner YouTube, vídeos, ¿vale? Le doy a listo y se me genera, ¿vale? Fijaros, aquí tengo página principal y aquí tengo vídeos en, en, en YouTube, ¿vale? Lo vais aquí, ¿no? Ya me sale. Pues fijaros, ya, voy a saltar aquí un vídeo en YouTube para que veáis que es muy fácil hacer las cosas. Me eh, media lab, UGR. YouTube. Vamos a coger este vídeo aquí de, de Esteban. Por ejemplo, cojo el vídeo. Le digo aquí. Ahí. Selecciono el vídeo. Y ya está. Tengo mi vídeo y digo: volver a escribir. Cuadro de texto. Esto lo pongo al mismo tamaño. Y pongo aquí lo describo, video de no sé qué, video de Esteban, bla bla bla bla bla bla, bla. vale, perfecto, fijaros que fácil, vale, y publico, y publicamos, y vamos a ver cómo queda, le doy aquí, ver página web, ver si te has publicado, aquí lo tenéis, Por aquí tenéis, la página principal, Aquí YouTube Video. Está estupendo, ¿no? No tenéis más, más mayor problema. Y yo creo que aquí, yo creo que con lo que he enseñado ya podéis, como sospecharéis, ahí, cientos de tutoriales, pero que tampoco tiene más complejidad esta página web. Yo por eso me gusta explicar mucho Google Sites cuando estoy en mis cursos, porque la gente que va al curso se vaya prácticamente con su página con su página web hecha. Yo creo que no hay más elementos. Hay el botón, bueno, esos son los elementos principales que van a permitir hacer la. La, la página la página guay lo que yo quería que, que viéramos os quería enseñar también Github ¿vale? porque estaba yo ahí no me acuerdo no, no, no, no, no, no, no. ¿vale? porque estaba creando una página guay en Github en Github es más complejo ¿eh? es más complejo y esto sirve ya para, un, para gente que se quiere complicar un poquito la vida porque Github te permite crear repositorios ¿vale? yo creo un repositorio de guiones y fijaros un repositorio, tenemos aquí, que nos permite crear dentro de cada repositorio una wiki, que es lo que estoy trabajando yo ahora. vale Entonces, fijaros, estoy poniendo, por ejemplo, aquí los guiones para hacer wiki. hemos Yo soy aquí en esto, bueno, es fácil manejarlo, ¿eh? pero la gente que no está acostumbrada a manejar la venta informática, no lo recomiendo. ¿vale? Eh, está por ahí el lado no voy a explicar porque está haciendo su página web. Y digo, pues explícalo tú, que sabes más que yo de esto. vale Entonces, no sé si está por ahí once. Hello. Hello. ¿Se escucha? Sí, sí, voy a dejar de compartir, ¿vale? Y la explica, explica cómo montas tu página web en eh, eh, Un momentito solo, un momentito solo, un momentito. Os quería tener, que le dieran un vistazo a la página web de Nicolás, ¿vale? Que sigue un modelo parecido. Pues, claro, empezó conmigo y hizo un modelo parecido, para la cosa que, que el tío ya le evolucionado. Vale, Nicolás Robinson, fíjate, el tío, si yo busco Nicolás Robinson, el primero, su página web. ¿Vale? Perfecto. Eso es lo que tenéis que conseguir. Es una página web parecida, pero es más, más completa. A mí me gusta mucho la página web de Nico porque es muy completa. ¿Vale? Sigue la misma filosofía, le ha puesto su foto, le ha puesto su nombre, tiene también esta especie de, de noticias de lo que va de lo que va haciendo. Y fijaros, tiene los proyectos que está participando, los research topics, como darle a uno, la métrica. ¿Vale? Pues tiene excepciones, con sus proyectos de investigación, con sus líneas de investigación y todo almacenado. Si pues, ya, por ejemplo aquí en Anonetri ves que te da eh, data sources, las publicaciones, termos metodológicos, en fin, de todo. Pero tiene acceso a las publicaciones. Download, download, download. Aquí tiene el conjunto de publicaciones. Aquí lo que hace Nicolás Robinson, Richard Topia, es organizar todo esto por sesiones. Es una cosa bastante inteligente. Y aquí tiene, fijaros, él, él lo hace con Wordpress, que también lo ha podido utilizar. ¿Vale? Mira, que chulo, se le ha quedado el tema de las publicaciones. Él ha optado por otra fórmula, ¿vale? Porque aquí no estamos dando misa. Aquí estamos recomendando cómo lo podéis hacer, pero cada uno que lo haga como quiera. En las publicaciones las tiene peer review, proceeding paper, capítulo, working paper, book review, report. Y todo, fijaros, en acceso abierto. ¿Vale? Pues ahí tenéis organizado también. ¿Qué más cositas tiene? Pues tiene también la parte de teaching y currículum. Currículum siempre a mano, ¿eh? Tiene un currículum, un absorbio aquí en PDF siempre a mano para enviarlo y no lo piden. ¿Vale? Ahí lo tenéis también que tiene esa, ¿vale? El Currículum corto, currículum extendido y después la bio. ¿Eh? como la. Aquí fijaros, aquí tiene la bio, lo tiene de manera diferente, tiene su bio en inglés, bio en español, los contactos, también los tiene un poquito más con Dios que yo, pero lo, cada uno lo pone como quiera, la experiencia de trabajo, education, ¿vale? toda información muy precisa muy concreta que la gente la localice rápido bueno no me voy a enrollar más y aquí tiene las notas que son similares a las que yo tengo de hecho yo le copié él o de las notas se las copié yo a él Porque aquí vamos a copiándonos los uno de los otros y ya está lo único que os quería dar simplemente con el tema de nico era que tenéis otra referencia yo lo voy a poner por aquí que tuvierais otra referencia vale para hora de, de construir páginas de construir páginas web. Ahora sí si me callo y le damos la palabra a Wenset. ser como digo, nos va a explicar cómo hacer páginas web con un nivel de complejidad un poquito más grande. Ahora que no lo diga él, sabéis que va a, pues, a construir un poco más uh, las cuestiones de diseño web y de código y estas cosas. Pues a ver qué nos cuenta él. cuenta. Ahora sí me callo. Wenset, dale caña. Vale. Se sigue escuchando, ¿no? Sí, sí, te escuchamos. Vale, pues entonces comparto pantalla y muestro un poco lo mío. Muy bien. Tú lo has hecho en Jihad, ¿no? Sí, voy a explicar un poco porque okay. tiene truco. A ver si me deja compartir la pantalla. Yo me he tomado un piti, ¿vale? Así que corta el micrófono. A ver. No me está dejando compartir la pantalla. Ya está con tus cosas de la pantalla, WhatsApp. No me deja ahora compartirla, no sé por qué. Pues entra y sal, como ayer, a ver qué, qué está pasando, ¿vale? A ver si WhatsApp. Ahora mandaría algunos ejemplillos más de, de páginas web, ¿vale? Que podéis que podéis montar. Mucha gente también gusta para hacer las páginas web en, en, en WordPress. Te voy a enseñar a otra. Que siempre la lo pongo en los cursos, a me gusta también. A ver, vamos a mover, no comparto pantalla porque ahora entra la Se Voy a poner aquí por el chat, ¿vale? También la de. para que tengáis referencia ¿eh? No hace falta. Y ahora también os paso la, la firma. Ahora cuando este guance, ¿vale? Mira, aquí os paso también la de, la de Esteban Romero. Esteban Romero Frías, que veréis que. que Esta es una página web. Eh, que lo comparto a una página web un poquito más, más, más compleja. Esteban tiene bastante, bastante actividad. Y bueno, aquí veis que he hecho una página web también muy completa, pero también veréis que utilizando, evidentemente, eh, los, mismos, los mismos elementos. No, yo, no, yo, cuando estoy dando los cursos con Esteban, siempre me, me gusta ir los dos cuando hago los cursos de identidad digital, porque yo tengo una perspectiva más minimalista que no ocupe demasiado tiempo, y él tiene una perspectiva más exhaustiva, más veis que el diseño está más, más controlado, él se lo han hecho eh, profesionales, y además incluye muchísimo más, más, más contenidos, pero básicamente tiene lo mismo, tiene también su blog de noticias, eh, tiene la docencia, conferencias, herramientas, por ahí tiene también las publicaciones, en fin, veis que tiene bastante, bastante, cosas tiene un boletín de suscripciones a, a su página web, tiene incrustado igual que yo, el tema de, de Twitter, veis que en definitiva la, la página web es fundamental porque es el portfolio de, de, del investigador, ¿vale? ¿Wanser, ¿Well, has vuelto o no? Sí, esto ya creo que sí me deja. Venga, pues dejo yo de compartir y te damos la palabra. ¿Ya has dejado de compartir? A ver si puedes tú ahora. A ver, me dejo ahora, Parque muy bien. Ahora sí. Venga, pues dejamos a Wanser que nos ah. explique otra solución diferente, ¿eh? Ni un, ninguna mejor que otra. Vale, son todas válidas y depende también de vuestro grado de destreza. Sí, claro, aquí cada uno lo que mejor le venga. Yo en principio iba a hacerlo con WordPress, pero por, por, como siempre, por buscar una cosa un ¿Vale? poco diferente. ¿Sí? Puede explicar un momentito, porque mucha gente no, no, no, no, no creo que no se habla lo que es GitHub. ¿Puedo explicarlo por encima un poco en qué consiste esta, esta plataforma. Sí, sí, claro. En GitHub. Para los que no estuviste, también allá o en otros cursos que lo hemos visto, es un repositorio que está centrado, bueno, que es simplemente para almacenar código y tiene aparte una serie de ventajas como el control de cambios, permite trabajo colaborativo para que la gente contribuya a hacer diferentes ramificaciones del código por si queremos probar otras vías. Es decir, eso para almacenar código y también darle un poco de utilidad si estáis trabajando con él. Entonces, una de las gracias que tiene esto es que igual que puedes almacenar, pues, por ejemplo, una función que ha hecho para un lenguaje de programación concreto, como vimos ayer con lo la H-Index, pues también puedes almacenar una serie de, de, de códigos por, para hacer, por ejemplo, una página web. Y esto es pues, lo que yo voy a enseñar. En este caso, tú puedes hacerlo por tu propia cuenta, en plan, a lo mejor, subir los archivos en HTML y, y demás, y luego el propio GitHub te permite crear con el enlace. Oye, base, base. ¿Sí? ¿me comenta si te puede acercar un poco más al micro o hablar más alto, Que se te escucha como si te hubieras metido en una cueva. Vale, eh, ¿se escucha ahora mejor? Es que a lo mejor se me ha desconfigurado otra vez y se me ha ido al micro del ordenador. Desde... ¿Se escucha ahora mejor? que tendría que escuchar ya bien. Sí, pues déjalo porque si no, no, vale. Venga, pues dale. Vale, perfecto. Sí, pues Gracias. retomándolo, que GitHub, aparte de permitirte almacenar el código de, puramente para hacer un, eso, un, un software, un, un script, un, una función para algún lenguaje de programación, también te da soporte si quieres montar una página web. Entonces, Aparte de poder hacerlo tú, por tu vía cuenta, manera manual, por ejemplo, una página web HTML, como la que, por ejemplo, le enseñó Dani con, con lo de Google, que no deja de ser un, un editor de, de página en HTML así un poco básico, pero que funciona perfectamente, porque luego todo eso te lo camufla y te permite interactuar de forma interactiva. En GitHub también existe una serie de aplicaciones que lo que hacen es que te desplegan directamente en un repositorio que tú quieras, como el que estoy mostrando yo ahora mismo en la pantalla, una serie de archivos que luego tú puedes configurarlo y montar una página web. Este es uno de los que yo estoy usando ahora mismo, que está en la página web, el de SourceFence que hay aquí, que simplemente con decirle instalar, pues ya os va a decir una serie de opciones que tenéis para hacerlo, que al final se basa en eso, en que tú en tu repositorio en GitHub almacenes una serie de archivos que te los descarga aquí en un zip o directamente los conectas usando aquí una opción en tu GitHub, tú le pones cuál es tu repositorio, te registra y automáticamente te instala los lo archivos. Y luego, pues, tú simplemente te vas a tu repositorio, te da una serie de instrucciones que te vienen en la página web y lo vas modificando porque lo que te instala son uno, uno, una estructura en, en Markdown, que también lo hemos visto en otros cursillos aquí, y entonces te monta una página web que está hecha de esta forma. Todo esto es un archivo Markdown. No. Toda esta web es un archivo Markdown, lo que tiene detrás. Y tú, pues, con esa estructura, pues lo vas modificando y al final te queda una cosa. Yo, ahora mismo, porque lo estoy montando, que he aprovechado el confinamiento para, para ponerme con ello. Pero manualmente lo va editando y te queda una cosa así bastante curiosa. Para modificarlo, pues, no es tan sencillo como la parte que que ha enseñado Dani de, de Google o incluso de, de Wordpress, porque aquí no tienes ningún editor visual en el que tú le vayas diciendo pues quiero que la cabecera tenga de título esto, que tenga el apartado tal, sino que tienes que ir a un apartado concreto, que, que creo que estaba aquí. A ver, eh, sí, por ejemplo, aquí, esto sería para modificar la, la cabecera, esta parte de la página. Pues en lugar de tener un editor que tú le vas rellenando cada campo, eh, diciendo lo, lo diferentes, los diferentes contenidos que quieres hacer, pues tienes que irte a esta parte de GitHub y modificar este archivo, que es un archivo markdown. Este es el contenido. Pues entonces, así es como funciona toda esta, toda esta página web. Tienes que hacerlo de forma muy manual. Hombre, esto luego, pues como enseñé ayer con lo de en el, la versión de escritorio de GitHub, pues tú lo almacenas en tu ordenador. Y con algún editor de, de Markdown, pues lo hace de una forma pues, simplemente un poquito más visual, pero ya veis que no es, no es tanto como, por ejemplo, la de Google. Ya depende de cómo queréis complicaros la, la vida, pues os sale de una forma u otra. De misma manera, aquí esto ofrece diferentes esquemas, diferentes temas, y es una solución bastante, si os gusta el tema este de Markdown y... Os queréis complicar un poquito más y tener algo un poquito más diferente, pues es una solución bastante llamativa porque, sobre todo, os diferenciáis del resto. Porque yo, una de las cosas que no me gusta mucho es que, por ejemplo, cuando buscáis alguna página web de algún otro compañero o algún investigador y demás, pues al final, si todos utilizan páginas de WordPress y demás, pues el esquema, la apariencia, pues suele ser bastante similar y se diferencia un poco. Sin embargo, aquí, pues le dais un toque diferente también. Eso sirve mucho si, por ejemplo, escribís algún pod relacionado con, con código y demás, pues podéis meterle de una forma bastante visual el contenido, cosa que en WordPress pues, tenéis que eh, complicar un poquito la, el trabajo. Y ya no hablo de, de, de Google, porque es una página web HTML sencilla, que pues, es una solución muy rápida y muy efectiva, pero que si queréis buscarle más opciones, pues, ya vais a tener unos ciertos problemas y aquí os estoy enseñando pues algunos de, de los esquemas, de las plantillas que te permite este sistema. Como digo, aquí por ejemplo os da soportes diferentes de grupo de investigación, de proyectos que esto también es por ejemplo una de las cosas que, que, que suele hacerse mucho también y que se recomienda que si tenéis un proyecto pues que también le busquéis darle una identidad al mismo, una identidad digital que tenga su propia página y tenga un poco de de vida que comentéis cómo van los avances los resultados incluso a posteriori también que siga manteniéndose yo en mi caso estoy usando si no me equivoco esta plantilla en otros colores que ya podéis ver que es una forma un poco una forma bastante visual y además te viene todo preparado para darle darle esta forma darle esta apariencia solo que eso también que tener unos pocos de, de conocimientos en markdown y querer dedicarle un poquito más de tiempo con que con otras otras soluciones pues para tener una página web a, así de, de llamativa ya veis que aquí está dejando muy claro por ejemplo estas son las partes de la experiencia los, los intereses las habilidades pues lo deja de una forma bastante sencilla también muy llamativa también tiene, da soporte también si queréis hacer entradas de un blog que como os digo la gracia de esto es que aparte de, de poder redactar alguna entrada, es que podéis eh, incrustar código y demás de una forma muy sencilla y queda bastante, bastante bien. Y nada, eh, aparte de esta solución que, que yo encontré hace poco, existen otras más también eh, relacionadas con GitHub, que es simplemente eso, vosotros le dais acceso a a vuestro repositorio, os crea un, unos archivos de base, igual que por ejemplo Wordpress, hay muchos mucha mucho hosting que a través del panel de control os permite instalar de forma automatizada WordPress sin tener que vosotros calentar la cabeza de subir los archivos y demás y luego pues hacéis unos cuantos clics, le ponéis el nombre y os y pasáis a editar. Aquí igual os instala un archivo de base, que son eso, la página de inicio, los contenidos y demás, y luego ya pues tenéis que vosotros eh, editarlo. La diferencia es que aquí no tenéis un editor eh, visual, en el que vosotros ponéis vuestro nombre de usuario, vuestra contraseña y empezáis así, pues, a decir, pues oh, quiero que la cabecera tenga estos iconos, que luego tenga una sección de tal, no, tenéis que hacerlo manualmente y a través de, de Markdown. Y ya está, esa es la solución que, que yo quería contar, Dani. Muy bien, muy bien, pues eh, perfecto, Walser, bueno, o yo, yo creo que el objetivo de, de la sesiones es que que aquí está en, la, en, la, en, la, en los permanentes, en la aula en permanente estamos cositas más, más, más básicas. Y no sé si tenéis alguna pregunta. No sé si tenéis alguna pregunta y os la resuelvo. Vamos a ver. Deja de compartir, se anda. Si veis la pantalla es muy fea. Vamos a poner aquí un. Sí, Dani, también te decía una cosa de, sí. respecto a GitHub, que uno de los puntos positivos, ahora que lo están comentando aquí en los comentarios, es que tú no estás pagando nada. Tú estás almacenando ahí, tienes tanto una URL para acceder al, a tu página web, un dominio, que sí que es un poquito engorroso porque es github.com barra sí. de del repositorio, y aparte el hosting, que te están almacenando ahí los archivos de forma gratuita que no deja de ser una ventaja respecto a otros otro sistemas, igual que los de Google, que está dando el soporte a, lo, a los datos y al dominio. Sí, yo creo que también es, es, es interesante que GitHub es bastante reconocido dentro de la comunidad académica. En principio, una, que es una plataforma que dentro de los científicos lo utilizan bastante. O sea, que no es una plataforma extraña ni que se vaya a caer dentro de dos semanas, sino que es una plataforma bastante, bastante estable con un equipo de desarrolladores bastante fuerte detrás. ¿Vale? Vamos a leer las preguntas por aquí, vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver por cuál empiezo, porque vamos a ver, empieza a partir de las 12.50. Wordpress gratuito, sí. Wordpress gratuito y se utiliza también bastante. Y además la podéis poner vuestro, vuestro dominio, normalmente. Una cosa que no he comentado, es que tenéis que poner siempre, yo por ejemplo, eh, esperad, voy a compartir un momentito. ...para que tengamos... Que lo enseñe... Bueno, voy a compartir toda la pantalla, que es más fácil... Eh, ...sí, toda la pantalla... ...fijaros, yo lo... Eh, ...intentad siempre... ...cuando trabajéis vuestra... ...vuestra identidad... ...digital, ¿vale? intentar poner siempre un nombre estandarizado... ...fijaros que yo soy aquí, arriba, estoy en la URL... ...aquí en la zona de arriba, ¿vale? yo soy Torres Salinas vuestros dos apellidos, vuestro nombre completo. En twitter también lo tengo estandarizado. Fijaros, también soy Torres Salina. Lo veis aquí, ¿no? ¿Vale? También soy Torres Salinas. En todos sitios intentad poner el mismo nombre, que muchas veces es bastante confuso. Me pasa que los investigadores que en cada plataforma tiene un nombre, tiene un nombre diferente. vale Poner siempre vuestros dos, dos apellidos. No hay alguna pregunta más. aquí aquí a 12.52. Dice Pablo, vamos a empezar por esta a 12.52. En el caso de los dos tarandos, que no tenemos ningún vínculo con tu actual centro de investigación, no es algo pretencioso tener una propia web. ¿Por qué? Tú tener tu página web, no, no tienes, no tienes que tener ningún problema. Te pasa lo que quieras en internet, ya que, más te da que lo busquen como pretencioso, no. Tienes que dar difusión a tu actividad, no no, no tiene ningún sentido. Vale, la posición en los navegadores, ¿vale? Normalmente la posición en los navegadores va a estar determinada mucho en Google por la cantidad de contenido que pongas. Es decir, si no tienes mucho contenido en tu página web, no, estaba, no va a estar enlazada, pero si tu página web ocurre como la que tengo yo, que tiene mucho contenido, y sobre todo que tiene mucho contenido hiperlinkeado, va a fomentar que esa página web sea recuperable. Además depende de cómo te enlaces a otras páginas web. Si por ejemplo, ¿Veis? Yo tengo aquí la cuenta de Twitter. Tenéis que procurar siempre que en todos los sitios, en todas las redes, redirijan vuestra página web. Soy Daniel Torres Salinas, estoy en Twitter y esta es mi página web. ¿Vale? ¿Habéis visto qué fácil? Eh, soy Daniel Torres Salinas. Eh, soy Daniel Torres Salinas, estoy en Google Scholar y esta es mi página web. ¿Vale? ¿Veis? ¿Veis que siempre dirijo a, a mi página web? Todos esos enlaces, tanto los entrantes como los salientes, como la cantidad de contenido va a hacer que tu página web esté bien posicionada, ¿vale? Pero veis un poco que yo siempre remito a la página web desde todas las plataformas. Habéis visto en Twitter que lo tengo aquí, o en el ejemplo de, de Google Scholar, ¿vale? Que siempre remito la, a la página web. Estoy, lo tengo todo muy bien interconectado, que es lo que tenéis que un poco también buscar. Cuando se está empezando a tener una página web positiva, mirad, hay una cuestión básica. Eh, vosotros, os he dicho que obligatoriamente yo creo que esta página web de entrada la tenéis que tener vosotros, todos vosotros y vosotras, ¿eh? Esta, claro que es positivo, claro que es positivo, porque si el que va a Google o el que quiera encontrar lo va a encontrar rápidamente y ya va a encontrar con la información que queréis vosotros mostrar. Esta, esto es fundamental, ¿eh? aunque sea solo esta primera página, tenéis que tenerla, tenéis que tenerla, ¿vale? Y es bastante, creo que es bastante, bastante positivo. Después, si os recomiendo una cosa... Fijaros, eh, si os vais a dedicar a una página web, yo no soy Esteban, habéis visto que Esteban tiene una super página web muy completa, ¿vale? Pero yo no tengo el tiempo, no tengo las ganas de hacerlo de Esteban. Lo único que os recomiendo es que cuando hagáis una página web, intentad mantenerla actualizada, que no esté muerta. Si tenéis las publicaciones, <coughs> conforme publicáis, ¿vale? Pues la incluís en vuestra paginita web. Lo importante es que esté siempre bien actualizada y que esté siempre al día y que... ¿Vale? Para que contenido. y esté la Yo cuando estaba, cuando era un joven, joven investigador, tenía un blog, lo voy a poner por aquí, tenía este, tenemos un blog de grupo, que era este, ese tres Noticias, ¿vale? Fijaros, este, tenía este blog, no tenía página web, tenía un blog donde iba contando mis cositas de la tesis doctoral y todo esto. Yo no lo actualizo porque es un proyecto ya que quedó. Pero cuando empecé, desde que Vamos a ver, en septiembre... Yo leí mi tesis doctoral en el año 2007, pues desde 2000, aquí lo tenéis, desde septiembre de 2005, empecé a publicar contenidos en la web, ¿vale? empezaba a contar contenido de la web, de las cosas que iba haciendo, de los papers que iba escribiendo, de los sitios que iba eh, conociendo en internet, de la gente que, con la que iba colaborando, de todo... ¿Vale? Y eso me ayudó muchísimo. Tener una página web como esta me ayudó muchísimo porque ahí aprendí a escribir en público, que tienes que utilizar un lenguaje, eh, tienes que expresarte bien, tienes que hacer buenos párrafos, tienes que tener ideas, tienes que desarrollarlas. Y es un campo de batalla bastante bueno para entregarte y brigarte. A la, y después con bastante entrenamiento para cuando quieras escribir artículos científicos. ¿vale? Entonces, eh, si, yo te, si yo estoy empezando y estoy... Y, y quiero hacer una página web, claro que puedes, es que puedo contar, pues cosas que estoy leyendo, eh, artículos que estoy haciendo, metodologías que estoy descubriendo, podéis contar todo, si estáis estos días haciendo cosas nuevas que, que a la gente le, le interesa. La de Esteban ya hemos dicho que está hecha con Wordpress, eh, aquí, en el caso de ser doctorado, podríamos, bueno, podéis poner el logo, yo tengo puesto el logo de la universidad, aquí arriba, ¿veis? Vamos a ver, aquí sí, aquí. He puesto el logo de la universidad, tampoco ya he dicho que yo soy bastante sencillo y puesto por la sencillez, por la claridad, ¿vale? No me complico la vida, el logo de la universidad. Si no queréis poner el logo, pues lo no pongáis, si queréis poner una foto tuya, pues... ¿Hay límite en los R? No hay límite, no hay límite, ¿vale? No hay límite, podéis almacenar todo lo que queráis. ¿Por qué? Porque las páginas web quedan almacenadas realmente, mirad la, la, la que he creado yo, ¿veis? Quedan almacenadas aquí en Google site y como veis, Google Sites tiene un almacenamiento infinito, yo tengo ya utilizado 394 gigas de Google site porque tengo ahí todo, fijaros en Google Sites ya me aparece aquí mi paginita web, pues, ¿eh? la que hemos hecho Daniel Falso, aquí tenéis el enlace, vale después ya te creas tu carpeta, fijaros, eh, Torre Salinas, bueno, aquí la tengo, eh, yo sigo publicando, pues me he traído aquí, eh, yo sigo publicando, tengo aquí mi carpetita, donde he guardado la página web. Yo sigo publicando, pincho aquí y me voy a editar mi página web. ¿vale? Por tanto, tenía almacenamiento infinito? Sí, podéis hacerlo lo que la gana de con la página web. Podéis subir vídeos. Fijaros que, por ejemplo, aquí, no menos lo habéis visto, los que estáis dando clases, aquí ya se me ha una carpeta de mi Recording y nos va subiendo todas las charlas. Fijaros la cantidad de almacenamiento de cada una de las charlas. O sea, que tenéis una herramienta que por eso a mí me gusta los de Google, es porque tenéis herramientas que no voy a tener problemas para almacenarlas. ¿Qué ocurre si opto por una página web en WordPress? Pues no pasa nada, pasa simplemente que tenéis que pagar todos los años, tenéis que pagar el dominio del de dominio de, de la página web, ¿vale? Tenéis que ir actualizando todos los plugins y cosas que se van, que se van modificando, desarrollos que se van modificando, tendréis que quitar algunos, poner otros. Y es un poco más gorroso, ¿vale? Pero bueno, ya cada uno depende. Más cosillas. En nuestro sitio se puede poner link de noticias. No, no hay ninguna ley que lo... No, no podéis poner lo que os dé la gana, ¿vale? Mientras sea compartir noticias no tenéis ningún problema en vuestra página web. vale lo que no podéis hacer monetizar eso, pero en una página web normal podéis hacerlo lo que queráis. Cuando el currículum no es muy completo, hacer un online quizás empobrece más que enriquece. Depende del tramo en el que estáis, ¿vale? Normalmente, si yo, imaginaros, caso real, estoy, a, estoy en el vicerrectorado, y llegan y me dicen, tienes que evaluar el programa de perfeccionamiento de doctores. Yo soy evaluador, evidentemente si es un programa de perfeccionamiento de doctores es para personas o para investigadores, investigadoras que han terminado hace poco su tesis, ya ha terminado hace poco tu, tu tesis doctoral, ¿por pues, qué tienes que tener el currículum científico puesto online? para pues, las 5 o 6 publicaciones que haya hecho, las instancias que haya hecho, los 10 o 12 conferencias en congresos, las 4 o 5 tallercitos que hayas dado, en fin... Todos sabemos en cada fase de la carrera investigadora qué es lo que tenéis que tener. Ahora bien, si tengo 45 años y he publicado un artículo y no hago nada, ni doy clase ni tengo material en internet, mejor que lo que tú dices, Laura, escóndete, no, no haga visible la miseria, ¿vale? Pero bueno, supone que aquí todos tenemos que tener un poquito de, de, de currículum, ¿vale? Currículum que corresponda a lo que estamos haciendo en el, en el momento. Efectivamente... Aquí te preguntan si estás por ahí, si es fácil encontrar tutoriales de GitHub para hacer las páginas web. ¿Tú conoces alguno? Eh, yo en mi caso lo hice siguiendo el manual ese que, que venía en, el, en la página web. Es fácil, ¿no? Sí, lo único que es eso, que si tú luego quieres editarla, pues tienes que irte en GitHub o descargando el archivo en tu ordenador a un archivo concreto, modificar un campo concreto que no tiene un editor visual. Vale. Vale. Tenéis que entender también que lo que es fácil para WhatsApp para mí y para el resto de los mortales puede ser bastante difícil, ¿eh? No, pero yo. Dice que quien un... tiene OGR. Yo UR. tampoco soy un experto, que simplemente que te guste y te ponga un poquillo a ellos. Bueno, pero tiene nivelazo para esto. Podría utilizarse más down. Aquí dice quien tiene cuenta cuenta eso lo que. La cuenta se queda activa, eh. La, la cuenta de la Ugr creo que se queda activa durante bastante, bastante tiempo, ¿eh? Os voy a poner el ejemplo de, de nuestro amigo Nicolás, que se fue de la universidad hace ya 4 o 5 años y todavía tiene su cuenta de la de Go. De la UGR, ¿Vale? Markdown en Google Sites. Pues creo que no, eh, Diego. Creo que no se puede utilizar Markdown en Google Sites, pero sería cuestión de, de de probar. Vamos a ver. Creo que no, porque es diferente. Aquí pone un markdown, uh, creo que no, creo que no, ¿eh? vale. pero bueno, luego, luego la buscamos, la verdad que no que no tengo así de pronto idea de si se puede utilizar markdown, vamos a ¿eh? ver, ya quedaban pocas por ahí. Más cosillas. Siempre que me salgo del chat, es un poco de rollo porque tengo que volver otra vez donde estaba. Y si decimos que somos investigadores de los OGR, si somos doctorandos. Sí, ¿por qué no? Soy investigadores de los OGR porque vosotros y vosotras, cuando estáis en la Escuela Internacional de Postgrado, pertenecéis a la Escuela Internacional de Postgrado y por tanto sois de los OGR. Igual pasa cuando firmáis artículos científicos. Me preguntáis. Oye, es que yo no estoy en ningún grupo, porque yo estoy haciendo la tesis doctoral, estoy trabajando de, de, de profesora y, y hago mi tesis doctoral por afición. ¿Cómo firmo este paper que he publicado? Firmas con tu nombre y la Escuela Internacional, Universidad de Granada, Escuela Internacional de Postgrado, Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Para vale, eso hay investigadores, no tenéis que, hay, que. Soy parte de, de, de, que de la comunidad investigadora OGR. A los enlaces, vamos a ver los enlaces, vamos a ver parte práctica. Los enlaces, vamos a ver. Ya estoy torpe a esta hora del día. Me voy al drive, ¿vale? Aquí está. ¿Veis que siempre...? Ah, a mí me pasa muchas veces que cuando lleva ya toda la mañana con esta me pierde, ya no sé dónde tengo las cosas... Uno que tiene el Google Drive que te remonta siempre al punto de partida ¿Vale? aquí estoy vale voy a mi página web aquí la tenemos la página web vale vamos a buscar mira acabo yo de difundir un artículo en Twitter ahora mismo vamos a coger ese artículo vale publicar este artículo científico esto lo, lo he difundido hace una hora. Mirad lo que os dije el otro día, ¿vale? Para un poco recordar contenido. Fijaros que he difundido el artículo de científico y he, puesto, y he puesto aquí en la, en la, en la difusión... En, perdona, hecho un clic tonto. He puesto en la difusión en Twitter todos los códigos que tiene este artículo científico. Voy a pinchar aquí en el artículo, en este, ¿vale? Imaginaros, lo único que quería rescatar. ¿vale? Fijaros que lo subió al repositorio el artículo hace una ahorita y ya tiene métricas de Almetri, ¿vale? Y fijaros, aquí también tengo todos sus códigos. Pero bueno, fijaros, publica el artículo, lo he subido a varios repositorios, y, y, y lo tengo aquí, este es el de Digibook. Voy a copiar la dirección, ¿vale? Me vengo aquí, y fijaros. Podéis hacer dos cositas chulas en la página web, ¿vale? Os ponéis aquí, en publicaciones, perfecto. En la referencia, Daniel... Eh, Artículo, bla, bla, bla, perfecto. Pon ahí aquí acceso, abierto, acá. Selecciono, selecciono, y taca y publico. Publico, verifico, esto no podéis desconectar esta verificación en dos pasos, pero a mí me gusta verlo, ¿vale? Y ver sitio web, vamos a ver cómo ha quedado el tema. Trará. En el torre, artículo, acceso abierto, ahí está, al Digibook. Perfecto. Esto es lo importante, realmente, a mí me da igual que el mundo destruya mi página web, porque yo voy a tener siempre todo almacenado aquí, en mi Digibook. Vale. Incluso fijaros, podéis poner aquí un pequeño. Aquí, le vamos a poner una pequeña sesión de noticias, para que la gente que. Por ejemplo, podéis poner una pequeña sesión que sea aquí, así. Ahí creo una sesión, voy a cambiar el color. Voy a poner énfasis aquí. aquí. Y lo voy a subir aquí arriba. ¿Veis que esto es muy fácil? Aquí arriba. Voy a parar aquí. Últimas novedades. Y voy para a parar, por ejemplo. He publicado mi primer paper de la tesis. Descárgatelo. Cárgalo descarga, aquí, ¿vale? Así. Y pongo aquí. Recatar acá, acá. ¿Vale? Y aquí arriba en la cabecera podéis poner, como os comento, esas principales novedades. Voy a ponerle aquí, podéis poner así, vamos a ver. un logo a esa parte, aquí. por ejemplo, este que Y le digo, voy a insertar una imagen, la subo. Aquí tenemos la imagen, la voy a poner chiquitita, para Está reverde. No, eso no, listo. Veis que es muy fácil, ¿eh? y aquí podéis poner todas las novedades que tenéis. ¿Por Porque aparentemente que ya si sentéis es que es lo último que habéis hecho, lo podemos poner en forma de lista. Tengo aquí mi tesis, defiendo eh, la, eh, si no, la tesis en una semana, el día 20 de abril. En eh, ciencia, estás invitado. Estás invitado. ¿Vale? Ahí. Ponlo así. Y ya está. Fijaros, podéis poner ¿eh? Ahí. Vamos a ver cómo queda. Habéis, habéis visto que es muy fácil poner enlaces y poner nuevas sesiones. Fijaros. ¿Vale? Aquí tendría tu parte de noticias. Noticias básicas para pues noticias de. De, de tu vida científica, ¿vale? O sea, que podéis poner de, de todo. Más cositas, vamos a ir acabando. No hay problema, no, no hay problema en compartir. Eh, compartir nunca un problema, el problema viene en citar, ¿vale? Si tú citas tu fuente, pues no tienes problema, como cuando tú subes un vídeo, lo que está haciendo, es ¿eh? mandando al vídeo a la referencia original, pues no tienes ningún problema, ¿eh? Lo que no puedes hacer, es copiar texto y no citarlo ni referenciarlo y apropiarte el contenido, pero si lo estás citando y perlinqueando no pasa nada. Podría ser un poco, acordaros que ya lo quité de la página web cuando hice la playlist que yo insertaba los vídeos de YouTube con la música, eso lo podía hacer perfectamente. Francisco. Eh, claro, efectivamente, aquí hay una cosa fundamental, cuando... Cuando, vais a, cuando estáis trabajando con vuestra identidad digital, os tenéis que ir al lugar que os corresponde. Porque, a ver, si yo me voy a g evidentemente, voy a encontrar una comunidad, sobre todo, de matemáticos e informáticos. Entonces, a lo mejor, no tiene mucho sentido cómo un humanista esté, por a, esté en aquella comunidad, ¿vale? Tenéis que ir a, siempre a, a utilizar las plataformas, pero aquella en la que esté vuestra comunidad. En el caso de Google SAID, da igual, porque el Google es ahí, es de carácter universal y abierto, no tiene por qué, no pertenece a ninguna comunidad ni nada. Me dice María que si puede poner los logos de la universidad. Claro, sí, no lo no, compro no, no, no, por eso. Lo único, acordar, utiliza siempre el logotipo, este, el bueno. Que esto pone aquí, y pone el logo UGR transparente, transparente, ¿vale? Para que os salga, ahí tenéis, tenéis que utilizar este, ¿eh? El de los UGR, ya sabéis que hay uno que es uno, que es este, ¿vale? Pero en principio utiliza este. A la universidad lo que le molesta un poco es que utilicéis una imagen corporativa diferente, o la modificáis a lado, o la escudo pero si utilizáis, este también lo podéis utilizar. Esperad un momento. Eh, imagen. Creo que esto tiene aquí, corporativa, creo que tiene la OGR. mira aquí esto es lo que podéis utilizar en vuestra página web. os voy a mandar, ¿vale? Ahí va. Os mando esa página web interesante porque aquí, mirad, Descarga los elementos de la identidad visual. Descarga plantillas de los documentos. Y por ahí están los logos. A ver, descarga los elementos. Aquí están por ahí los logos. Mirad qué caña. Aquí los tenéis. Ahí tenéis los logos, ¿vale? Ahí tenéis los logos oficiales de los UGR. Tenéis este normal, el rojito, el negro, este que es oscuro, ¿vale? Y en diferentes formatos, ¿vale? Ahí los tenéis. Esos logos los podéis utilizar. Vamos a ver por dónde iba. Tengo entendido que yo Vale, ya vamos terminando. Se puede crear. Con mardan puede exportar HTML, copiar código. Bueno, pues ya está. Hemos llegado al final. Vale, ya puedo ya sacar a, a mis parros que están por, a, por ahí gruñendo. Vale, muchísimas gracias por, a, por haber asistido. Espero que sea de utilidad. He visto que hemos visto cosas básicas, pero yo creo que los que estén en 1.0 va a venir bastante bien. Y los que estáis en un punto avanzado, lo que ha explicado Welser también os va, os va a venir eh, estupendamente. Bueno, pues nada, que paséis buena tarde. Un fuerte abrazo. Gracias, Welser.